Para determinar las principales ecuaciones matemáticas que describen al movimiento armónico simple, vamos a considerar un modelo basado en un movimiento circular uniforme. Para empezar, un movimiento circular es un movimiento que se realiza en torno a un punto y su trayectoria es una circunferencia. Aquí vemos una partícula girando en torno al punto O. Adicional, una partícula está en movimiento circular uniforme cuando el valor de su velocidad angular es constante. Recordemos que la velocidad angular es la magnitud que mide la rapidez con que cambia el ángulo barrido por un radio que se corresponde con la partícula en movimiento. También se puede definir a un movimiento circular uniforme como aquel que tiene una velocidad lineal de valor constante, pero solo su valor porque en general la velocidad lineal en este tipo de movimiento no es constante, ya que el vector que la representa cambia continuamente de dirección. Ahora, es evidente que un movimiento circular uniforme para nada es un movimiento armónico simple, ni siquiera es oscilatorio, no parece que la partícula tratara de volver a un punto de equilibrio, pero es evidente que los dos movimientos guardan una similitud se repiten después de un cierto periodo de tiempo. Vamos por partes. Se ha hecho coincidir el origen de coordenadas del eje X con el centro de la circunferencia. Establecemos que el radio de la circunferencia del movimiento circular sea igual a A por aquello de la amplitud de un movimiento oscilatorio. Esto significa que la trayectoria circular intersecta al eje X en el valor menos A por el lado izquierdo y en el valor A por el lado derecho. Trazamos el diámetro entre menos A y A. Ahora proyectamos verticalmente una imagen de la partícula móvil sobre este diámetro para cualquier instante de tiempo. Si en dicho punto de proyección colocamos una partícula que sigue el movimiento, es evidente que ésta realiza un movimiento oscilatorio, y vamos a demostrar que este movimiento en realidad es armónico simple. Para ello será necesario mostrar que dicho movimiento es producido por la acción de una fuerza restauradora, cuyo valor depende directamente de la magnitud del desplazamiento. Vamos a demostrar que un movimiento circular uniforme proyectado sobre un diámetro de la trayectoria es idéntico al movimiento armónico simple generado por un resorte siempre y cuando la amplitud de este último sea igual al radio de la circunferencia. Antes de iniciar la deducción de las ecuaciones, es importante tener en cuenta que en un movimiento cualquiera sus ecuaciones dependen estrictamente del sistema de referencia adoptado. Para nuestro caso, el sistema de referencia será el eje X, teniendo en cuenta dos consideraciones importantes. El origen de coordenadas debe coincidir con el punto de equilibrio del movimiento oscilatorio y el centro de la circunferencia sobre el cual se realiza el movimiento circular. Por otro lado, vamos a suponer que la observación, tanto del movimiento circular como del movimiento oscilatorio, inicia justo cuando las partículas pasan por el punto de coordenada A, y por lo tanto es justo ahí que inicia el conteo del tiempo. Empecemos deduciendo la ecuación del desplazamiento. En el sistema de referencia adoptado, el valor del desplazamiento va a ser igual al valor de la elongación y también de la posición, por lo tanto, la ecuación servirá para medir cualquiera de estas magnitudes. Además, recordemos que la medición del desplazamiento, la velocidad o la aceleración dependen del tiempo. Por lo tanto, es necesario introducir esta magnitud en nuestro análisis. Para ello, iniciemos analizando la velocidad angular del movimiento circular. Para introducir el tiempo, empecemos analizando la velocidad angular del movimiento circular. Recordemos que la velocidad angular en física se representa mediante la letra griega omega, y que en un movimiento circular uniforme, esta magnitud, por definición de este movimiento dijimos, es una magnitud constante, por lo tanto podemos afirmar que omega es igual a una constante. Ahora, por definición de velocidad angular, sabemos que omega es igual a delta teta, un ángulo barrido, sobre delta t, el tiempo utilizado en dicho ángulo. Ahora, delta teta es en realidad la diferencia entre dos ángulos, digamos entre teta y teta sub cero. Este teta sub 0 lo vamos a tomar como el ángulo que corresponde con la posición inicial que puede ocupar el cuerpo en nuestro análisis. Y ese ángulo sería igual a 0. Por lo tanto, delta teta será igual simplemente a teta. Por otro lado, delta t es igual a la diferencia de dos tiempos, t menos t sub 0. Y T sub 0 corresponde al tiempo en la posición inicial, pero hemos dicho que nosotros empezamos a contar el tiempo aquí, por lo tanto, t sub 0 será igual a 0. Entonces, delta t es igual a t. De esta manera, omega es igual a teta sobre t. Esto es válido porque omega es constante y por lo tanto podemos calcularlo en cualquier punto o para cualquier ángulo que nosotros deseemos. Ahora despejamos teta y teta nos queda igual a omega por tiempo. De esta manera entonces donde encontremos el ángulo teta podremos escribir su equivalente que es omega por tiempo y así queda entonces introducido el tiempo como magnitud de las ecuaciones que vamos a deducir. Empecemos deduciendo la ecuación para calcular la magnitud del desplazamiento. A este desplazamiento lo vamos a llamar x, porque son valores que se calculan en el eje x. Y entonces tenemos ahora en este triángulo, basándonos en el ángulo θ, que coseno de θ, es igual a cateto adyacente, pero cateto adyacente es igual a X, sobre hipotenusa, recordemos, pero hipotenusa para nuestro caso es el radio. Entonces, despejando nos queda R por coseno de teta igual a X. Ahora, hemos dicho que el radio en esta circunferencia podemos escribirlo como R o también podemos escribirlo como A. Entonces podemos escribir la ecuación como a por coseno de teta, y teta a su vez es omega por t. Entonces tenemos la ecuación x igual a a por coseno de omega por t que nos permite calcular el desplazamiento del movimiento oscilatorio que se genera como proyección del movimiento circular sobre el diámetro, que hemos trazado entre menos "-a", y "-a". De esta manera, podemos afirmar que el desplazamiento medido para cada posición que ocupa la partícula en movimiento oscilatorio en cualquier instante de tiempo, está determinado por esta ecuación. Conocida la ecuación que modela el desplazamiento de la partícula oscilante, veamos cómo es su aceleración. Para ello, analicemos la aceleración centrípeta del movimiento circular uniforme. Sabemos que la velocidad lineal tiene un valor constante, pero su vector es tangencial a la trayectoria. En consecuencia, cambia continuamente de dirección. La magnitud que provoca dicho cambio de dirección es la aceleración producida por la fuerza centrípeta, que siempre actúa hacia el centro de la trayectoria exactamente en la dirección del radio. Al descomponer la aceleración centrípeta en sus componentes rectangulares, una de ellas es la componente en dirección del eje X. Esta es la aceleración que nos interesa, ya que es la que actúa sobre la partícula P sub X. Asignemos un sistema de coordenadas a la aceleración centrípeta para facilitar el análisis y la deducción. Como ya lo dijimos, esta aceleración es equivalente a la componente rectangular en la dirección del eje X de la aceleración centrípeta. Representaremos a esta componente rectangular como A sub X. Se sabe que la componente rectangular en el eje X, en este caso A sub X, es igual al valor de la aceleración centrípeta A sub C, multiplicada por el coseno del ángulo que forma la aceleración centrípeta con el lado positivo del eje X. Ahora observemos el gráfico. Tenemos el ángulo θ y este ángulo θ es igual al ángulo que forma el vector de la aceleración centrípeta con el lado negativo del eje X. Entonces podemos decir que este ángulo que aquí hemos representado en color verde es un ángulo de valor teta. De esta manera entonces el ángulo que forma la aceleración centrípeta con el eje X, con el eje X positivo, será igual a 180 grados más el ángulo teta. Entonces, la componente rectangular a sub x nos quedará igual a a sub c por coseno de 180 grados más teta. Ahora, aplicamos propiedades de identidades trigonométricas y tenemos que a sub x es igual a a sub c, aceleración centrípeta, por coseno de 180 grados por coseno de teta menos seno de 180 grados por seno de teta, entonces la componente a sub x será igual a a sub c, seno de 180 grados es igual a 0, anula todo este término y nos queda tan solo coseno de 180 que es menos 1 por coseno de teta a sub x es igual entonces a menos a sub c por coseno de teta. Ahora, a sub c sabemos en el movimiento circular uniforme que es igual a a la velocidad lineal al cuadrado sobre el valor del radio. Y además la velocidad lineal es igual a omega, la velocidad angular, multiplicada por el radio. Si hacemos el reemplazo, entonces tenemos lo siguiente. Tenemos que A sub C, la aceleración centrípeta del movimiento circular uniforme, es igual a omega al cuadrado, por radio al cuadrado, el cual se cancela con el radio que se encuentra en el denominador. Ahora reemplazamos esta última equivalencia en nuestra ecuación de la componente rectangular en el eje x y tenemos que a sub x es igual a menos Aceleración centrípeta, pero aceleración centrípeta es omega al cuadrado por radio y nos quedaría por coseno de teta. Coseno de teta, ya dijimos, es omega por t, velocidad angular por tiempo, y entonces aquí nos queda que a sub x es igual a omega al cuadrado radio es igual a A por coseno de omega por T. A su X entonces será igual a menos omega al cuadrado A por coseno de omega por T, ya lo dedujimos anteriormente, esto es igual a X, es el valor del desplazamiento. Entonces, la aceleración de la partícula en movimiento oscilatorio es igual a menos omega al cuadrado por x. Ya dijimos que la aceleración centrípeta en realidad no es más que la aceleración causada por el efecto de la fuerza centrípeta actuando sobre la partícula en movimiento circular uniforme. Es evidente que la fuerza restauradora que actúa sobre la partícula oscilante corresponde a la componente en el eje X de esta fuerza. Después de todo, el movimiento de esta partícula no es más que una proyección del movimiento circular uniforme. Llegados a este punto, vamos a determinar la ecuación de la fuerza restauradora que trata de llevar al cuerpo a su punto de equilibrio. Es en este punto donde quedará demostrado, con la deducción de la ecuación para esta fuerza, que en realidad la oscilación que realiza la partícula sobre el eje X es un movimiento armónico simple. Bien, sabemos que la fuerza restauradora es equivalente a la componente en X de la aceleración centrípeta. Por la segunda ley de Newton, podemos escribir a esta fuerza como... F será igual a masa por aceleración. ¿Cuál aceleración? La aceleración cuya ecuación hemos deducido, la aceleración que trata de llevar a la partícula hacia su punto de equilibrio. Por lo tanto, reemplazamos esta aceleración y nos queda que F es igual a masa por menos omega al cuadrado por x, entonces f será igual, aquí reordenamos y nos queda menos m por omega al cuadrado por x, ahora miremos este factor, el producto de dos valores o dos magnitudes que son constantes es obvio que nos tiene que producir un resultado que será siempre constante, por lo tanto esta fuerza restauradora es una fuerza que cumple la condición para generar un movimiento armónico simple. Este movimiento, el movimiento que realiza la proyección del movimiento circular uniforme, es en realidad un movimiento similar a aquel que es producido por un resorte que trata de llevar a la partícula a su punto de equilibrio. ¿Cuál es la condición? La condición es que este resorte un resorte virtual, tenga una constante de elasticidad igual al producto de la masa de la partícula por la velocidad angular al cuadrado. Desde esta perspectiva podemos decir que el movimiento armónico simple, resultado de la proyección del movimiento circular uniforme, es equivalente al producido por un resorte ideal cuya constante de elasticidad depende directamente de la velocidad angular. Podríamos decir que la velocidad angular de un movimiento circular uniforme determina la elasticidad de la fuerza restauradora que actúa sobre el movimiento armónico simple. En la mayoría de los casos, un movimiento armónico simple no es producido por un resorte como tal, pero siempre existirá un factor físico capaz de producir la fuerza restauradora necesaria para generar dicho movimiento, y este factor será equivalente a un resorte cuya fuerza depende directamente del alargamiento producido. Ahora, para deducir la velocidad, volvamos sobre la velocidad lineal del movimiento circular uniforme. Ya sabemos que esta es tangencial a la trayectoria. Nuevamente centramos nuestro interés sobre la componente horizontal de esta magnitud. Esta será la velocidad de la partícula en movimiento armónico simple en cada instante de tiempo. Para determinar la velocidad del movimiento armónico simple lo podemos hacer midiendo la velocidad B su X de la partícula en movimiento circular uniforme. Observemos que el radio se encuentra cortando las dos paralelas, los dos ejes X. En este caso entonces los ángulos alternos son iguales. Este ángulo por lo tanto es igual a θ. Ahora, la velocidad lineal y el radio sabemos que forman un ángulo de 90 grados, la velocidad lineal es tangente a la circunferencia, y por lo tanto este ángulo será 90 grados menos teta. Entonces, el ángulo que forma la velocidad lineal con el eje x será 180 grados, todo este ángulo vale 180 grados menos 90 grados menos teta. Haciendo esta operación, nos queda entonces igual a 90 grados más teta. Por lo tanto, entonces podemos establecer la componente de la velocidad lineal, la componente horizontal, b sub x, de la siguiente forma. B sub x será igual a B sub c, velocidad lineal, por coseno del ángulo que forma la velocidad lineal, que es 90 grados más teta. B sub x entonces será igual a velocidad lineal, aplicamos identidad trigonométrica y nos queda coseno de 90 grados por coseno de teta menos seno de 90 grados por seno de teta. B sub x es igual a velocidad lineal, coseno de 90 grados es 0, por lo tanto esta parte se anula y nos queda menos seno de 90 grados es 1 por seno de teta. B sub x será igual entonces a menos velocidad lineal por seno de teta. b sub x igual, velocidad lineal sabemos que es igual a velocidad angular por radio, y esto nos queda seno de teta. Entonces hemos determinado ya la velocidad de la partícula en movimiento armónico simple. Es decir, que la velocidad b de la partícula es igual a menos omega por. Amplitud, que es el radio, por seno de teta. La velocidad entonces es igual a menos omega por amplitud por seno, y recordemos que teta es omega por t. Esta es la ecuación de la velocidad de la partícula en movimiento armónico simple. Ahora analicemos cómo es la velocidad en diferentes puntos de la trayectoria de esta partícula. Cuando la partícula se encuentra en el extremo de la derecha de la trayectoria, dijimos que el tiempo lo consideramos aquí cero, aquí es donde empieza el conteo del tiempo. Luego, cuando la partícula pasa por el centro de la trayectoria, en este caso habrá transcurrido un cuarto del periodo de rotación del movimiento circular uniforme. Cuando la partícula se encuentre en el extremo izquierdo de la trayectoria habrá transcurrido un tiempo igual a la mitad del periodo, T será igual a T medios, y nuevamente cuando la partícula regrese por el punto de equilibrio, habrá recorrido o habrán transcurrido tres cuartas partes del periodo. Veamos. Entonces, si T es igual a T cuartos, a la cuarta parte del periodo, tendríamos que la velocidad sería igual a menos omega por amplitud por seno de, en este caso omega, recordemos la velocidad angular es 2pi sobre periodo, por tiempo, pero el tiempo vale t cuartos. Aquí podemos cancelar el periodo, Sacamos la mitad a 4, en este caso, y a 2. La mitad de 4 es 2. Entonces nos queda que la velocidad en este punto es menos omega por amplitud por seno. Y aquí nos queda pi medios. Seno de pi medios es el máximo valor que puede adquirir la función seno, por lo tanto, y es 1, por lo tanto, la velocidad sería igual a menos omega por amplitud. Esto significa que en este punto, en el punto de equilibrio, la velocidad es máxima. Ahora, otro punto sería cuando el tiempo es igual a la mitad del periodo, T medios, y por lo tanto aquí la velocidad será menos omega por amplitud por seno, de omega por t, pero omega es 2pi sobre periodo por el tiempo que es t medios. Cancelamos el periodo, cancelamos aquí el 2 y nos queda entonces que la velocidad es igual a menos omega por a por seno de pi, pero seno de pi es 0, y por lo tanto en este punto la velocidad es 0. Esa es la mínima velocidad y esta velocidad se obtiene en los dos extremos de la trayectoria. Sabemos que ω representa la velocidad angular en el movimiento circular uniforme, y para el caso del movimiento armónico simple, representa la frecuencia angular. En el movimiento circular, esta magnitud nos informa sobre la rapidez con que se realiza una vuelta completa, y en el movimiento armónico simple, nos dice qué tan rápido se realiza un ciclo u oscilación. Omega es la magnitud que establece la relación entre un giro de un movimiento circular uniforme y una oscilación de un movimiento armónico simple. Establezcamos una ecuación para calcular esta frecuencia angular. Sabemos que en un movimiento armónico simple, la fuerza restauradora es igual a menos K por el valor del desplazamiento de la partícula y hemos determinado de que esa fuerza restauradora en este caso es igual a menos omega al cuadrado por masa por X y entonces de aquí resulta que omega al cuadrado por masa es igual a K Despejamos omega y nos queda omega al cuadrado es igual a k sobre m, constante de elasticidad sobre masa de la partícula. Omega sí sería igual entonces sacando raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad a raíz cuadrada de k sobre m. Esta es la ecuación que nos permite determinar la frecuencia angular Conocida la constante de elasticidad del resorte y la masa de la partícula oscilante. Ahora veamos el periodo de oscilación de la partícula. En general sabemos que para un movimiento circular uniforme, omega es igual a 2pi sobre periodo, esto significa que para un movimiento armónico simple, 2pi sobre periodo, que es omega, será igual a la raíz cuadrada de k sobre m. Despejamos de aquí el periodo, primero invertimos esta ecuación, invertimos las fracciones, nos queda periodo sobre 2pi igual a raíz cuadrada, invertimos en el lado izquierdo, debemos hacerlo en el lado derecho, de masa sobre k. De aquí pasamos a multiplicar 2pi y nos queda que periodo es igual a 2pi por raíz cuadrada de masa sobre constante de elasticidad. Esta es la ecuación para obtener el periodo conocida la masa y conocida la constante de elasticidad de el resorte del supuesto resorte que genera el movimiento. Ahora veamos cómo es la frecuencia del movimiento la frecuencia f del movimiento oscilatorio, sabemos que periodo es igual a 1 sobre f, 1 sobre frecuencia, de aquí entonces concluimos que 1 sobre f, que es periodo, será igual a 2pi por raíz cuadrada de masa sobre k. 1 sobre f, Podemos invertir y nos queda igual a 1 sobre 2pi por la raíz cuadrada de k sobre m.